están animalitos de la creación. Soy muy contento de que me sigan mandando estas cartas de amor. Y como lo comentamos, el día viernes, esta semana, trataremos de dedicárselo a las personas, a las cinco parejas ganadoras en mi neta de amor. Esta tarde, voy a leer la carta de Harvey y Saray. Nuestra historia comienza, o más bien, nuestra historia comenzó con una solicitud de amistad, sin saber que iba a ser la persona más importante. Pasaron un par de años cuando me la topé en el camión rumbo a la universidad. La vi de lejos y sin pensarlo dos veces, la saludé con mi mano. Pasaron meses y cuando la volví a ver, me la volví a topar rumbo a mi universidad. Hablamos un rato acerca de cómo nos iba en escuela, la miraba fijamente porque me empezaba a traer algo de ella. Esa hermosa sonrisa, le empecé a hablar por Facebook, ella era algo cortante, pero poco a poco encontré la manera de enamorarla y que platicara conmigo. Pasaron los meses y seguí platicando con ella como amigos. Hasta que el 29 de febrero del 2016, la invité al cine. Ella aceptó mi invitación y fuimos al cine. Compramos los boletos y las palomitas, entramos a la sala y me pasé a caer. Ella evidentemente se rió. Vimos la película del Bosque Siniestro, terminó la película, pasamos por unos helados, nos sentamos a platicar un rato. Una vez que terminamos de comer nuestros helados, pedimos un taxi. En el trayecto hacia su casa, tuve el atrevimiento de pedirle que fuera mi novia. Ella aceptó. Llegamos a su casa y nos bajamos del taxi. Y nos dimos nuestro primer beso de amor. Pero solo fue de piquito porque teníamos pena. ¡Ay! ¡Penazas! Poco a poco nos fuimos teniendo confianza, hasta que llegó abril. Cuando le presenté a mis papás, fue algo bonito, porque mis papás la recibieron de la mejor manera, y eso me daba la confianza de que les cayó bien. Pasaron algunos meses, para ser exactos, junio. Ahí fue cuando mi novia me dijo, te quiero presentar a mis padres. Y con pena le dije que sería un placer conocerlos. No había mejor día para que los conociera porque era el cumpleaños de mi suegro. Llegué a su casa con pena y temor a que dijera, ese es su novio, pero fue todo lo contrario. Me presenté delante de su familia, me recibieron de una manera amable y eso fue bueno para mí porque me sentí como si estuviera en casa. Me trataron maravillosamente hasta la fecha. Tomé asiento con pena y su papá empezó a hablar conmigo. Fue algo agradable, porque no es una persona seria, porque risa tras risa empezó a desaparecer mi pena y cada vez me sentía mejor y podía hablar con él. Cenamos y enseguidamente le cantamos las mañanitas. Por cierto, no canté porque canto feo. Y se iban a reír. Su mamá fue muy cordial y muy atenta. Me atendió mejor que incluso mi madre. Es la mejor suegra. Por último, nos sentamos en la mesa a platicar con sus hermanas. Y, y, y papá se fue el tiempo. Le dije que si me daba permiso de salir con su hija por temor a que me dijera algo Me llevaron a mi casa por su cuñado y su hermana Les conté a mis papás que me trataron muy bien Y que con ella quiere estar por ser una persona tan hermosa A los pocos días volví a su casa para hablar con su papá A pedirle permiso que si podía andar con su hija Y el señor me dijo que sí Sentí un alivio porque ella es la persona con la que quiero estar. Platicamos un rato acerca de sus reglas y las acepté. Por cierto, dice mi seguro que nunca le pedí permiso. Le mando saludos. Pasaron los meses, cada vez era más feliz a su lado. Siempre íbamos a todos lados. Nos gustaba pasar mucho tiempo juntos, sin importarnos que teníamos tarea de la universidad. Cada vez era mejor nuestra relación porque nos divertíamos. Algo que nunca voy a olvidar fue cuando su papá me invitó a irnos de viaje. Me divertí mucho con ella. Cada vez se metía más en mis pensamientos porque siempre se ha preocupado por mí como yo me he preocupado por ella. Qué bonito. Siempre tendré en cuenta nuestra primera Navidad juntos. Nunca había pasado una Navidad tan hermosa. Cenar con ella, platicar con ella, Desvelarme con ella y sobre todo el 31, cuando me regaló mi playera de mi equipo favorita, el América. Nos desvelamos hasta que me dormí en sus brazos. Yo me despido con esta frase que dice así, Adriana. Esta frase la escribió un amigo mío llamado Rayleigh. Como una dulce voz en el silencio, así nos llegó el amor. Amor del bueno.